¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza yeah. Programa de Paua.cl donde nos dedicamos a hablar sobre videojuegos y todo lo ocurrido durante esta semanita Soy Snow, junto a mí me acompañan, como siempre, Metaru y Tenecan. ¿Cómo están chicos? Y yeah. todo bien, todo bien. Frío. frío. Como para tirar pinta tratando de negar que estamos en invierno, y me he dado cuenta, me di cuenta de razón que están terrible cochinos, weón. <risa> por lo menos mal, podemos empezar Ahora, tú, no? Claro. <risa> <risa> eh, ya, ya, eh, estoy acá tomando matecito. Voy a estar ahí. ¿Qué tal gente? Bienvenido a un episodio de La Cuatrifuerza No, no, no No importa la Lo editamos después Después la Fanny le edita ¡Hola Fanny! ¡Hola Fanny! Oye, saluditos para la Fanny Sí, saluditos para la Fanny y toda la gente que nos está viendo A través de Twitch y que nos va a ver En di a través de nuestro canal de YouTube De Pauacl Hi YouTube Oh, no, veamos, veamos lo que ocurrió esta semanita, porque ocurrieron varios sucesos que, de los cuales nos vamos a estar riendo en algunas de esas y otras van a ser oh, un, sí. puro Facebook. Esta, esta semana que... la semana de los fiascos, güey, pero, sí. pero de, de, de forma casi degenerada. Yo creo que por lo menos cada uno, cada uno de los tres tiene una noticia importante fiasco, así, pero fiasco. yo, sí. yo. yo contentos contento de no ser por primera vez el que tiene el monopolio de las noticias <risa> del pesca, fiasco de... no pero espérate ya hagamos algo la semana pasada partí yo con supuestamente las noticias pesca que parte el pato oh, okay, que parte pues el ya, pato ya, ya bueno ya por favor, parte, parte tú patito bueno ya yo partiré entonces Pátete. vamos vamos vamos a ir haciendo un mix pero empecemos con lo más importante que es que Nintendo se mandó un direct sin hacer un direct directamente. ¿Cómo? <risa> Va a ir ah, sí. ¿sí? sí, porque ¿Así? esta semana Nintendo tuvo varios anuncios interesantes. Entre ellos, que compró un estudio de animación llamado Dynamo Pictures. Y ahora pasa a ser Nintendo Pictures. Wow. Eso yo no lo caché. Claro. No lo caché. Claro. ¿No? ¡Qué bueno igual. Bueno, esas son las noticias que encontremos. Este estudio de animación Dynamo Pictures. Ah, oh, creo que se me desfasó dentro de la pauta. Se nos desarmó la pauta. Sí, oh. ¿no? a mí se me desarmó la pauta. Bueno, este estudio de animación se ha encargado de realizar algunos trabajos de animación. Como por ejemplo, The Stranding, Persona 5. Y también Metroid Other M. Además de haber trabajado en, en animaciones, por ejemplo, para Star Fox Zero. Entonces ah, ya... Hacía ya no ya, ya, sí. en cinemáticas. Sí, hacía cinemáticas. Claro. Eh, y también trabajaba en Motion Capture. Entre ellos también títulos como Neon Replicant. Eh, también trabajó con Ghost in the Shell. Eh, wow. Everyone at the Witch. Y los cortos de Pikmin bueno, este estudio Mira vos. fue es comprado cortoso. por Nintendo en un 100% de las acciones por lo que pasa a ser un second party lo habrán comprado ya. con las acciones que compró el otro loco la otra vez para poder hacer la pregunta claro. este <risa> <Por hacerla risa> la, la dura oh. bueno, y, y esta compra significa de que eh, Nintendo oficialmente va a estar generando eh, material con su propia marca y también podría significar que este estudio eh, podría estar colaborando eh, en parte con lo que esté realizando Universal para la película. Se está sumoniendo. Puede ser, claro. no creo. Es una, es una buena asunción igual. Sí. No, no. Mira, yo personalmente no creo porque cuando un estudio se dedica más como a las cinemáticas de videojuego, no necesariamente implica que va a trabajar como en animación a escala de como película. Pero yo creo que es más porque ellos, a lo mejor Nintendo quiere generar como más contenido en relación a los juegos. Porque, justo ahora que me mencionaste eh, que ellos hicieron la cinemática de Star Fox, esa cinemática que por años la gente ha rogado que se convierta en algo más que simplemente en un tráiler. Mm. Hasta, hasta yo realmente, yo digo, como que Nintendo podría no haber hecho ese Star Fox, haber hecho una serie con eso, y le hubiera ido mejor. Yo creo, eh, sí. <ríe> Pero ya con esto pues, tiene eh, Plena Acción la compañía para poder realizar Cosas con colaboración Y por lo mismo posiblemente bueno. también eh, Haga series Para streaming O, o intente sacar algo diferenciador Porque Nintendo, El Nintendo como que no tiene <ríe> Nintendo como que no tiene Muchos proyectos anunciados como de multimedia Salvo por la película Claro Sí entonces posiblemente ah, hombre, este que se, a, a se, se a venir. Se vienen cositas. Sí. Se vienen cositas. Sí. Un poco de diversificación en su producto. ¿Qué más? ¿Tienes patito? Además de eso, Nintendo también anunció la fecha oficial de Bayonetta 3. Sí, estaba todo el mundo como loco en Twitter. Sí. Me acuerdo. Bueno, al fin hay noticias de Bayonetta 3. Sí. En dentro del, de lo que se mostró en el tráiler aparte del, del lore y que va a haber un segundo personaje, además eh, presentó de que va a tener un filtro familiar, <risa> modo, modo eSport. sí, <risa> modo eSport o modo para que lo pueda presentar a, a tu wife o a tu mamá sin sin hacer tanto cringe. <risa> o sea, me recuerda, me recuerda a los memes de cinemáticas de bayoneta cuando estoy jugando, cinemáticas de bayoneta cuando entra mi mamá, es como para evitar eso, claro, evitar eso, todo ese tipo de situaciones o... sí, de hecho yo la vi... gente bromeaba mucho que era como el modo playstation de bayoneta, claro <risas> y oficialmente caería en octubre, si mal no me equivoco el 25 de octubre de este año Oh, Oye, no. una duda porque vi el trailer y me dio la sensación. Cuando, cuando salió el primer trailer, me dio la sensación de que iban a, a apuntar a, a que el juego fuera como con streaming, ¿o no? no? Como que no corriera en la Switch. Pero parece que ahora sí está corriendo en la Switch. Sí, o sea, se supone que hay una versión física del juego. Así que eso descarta el hecho que va a haber una versión de Cloud. De hecho, no sé si el pato lo, lo iba a mencionar o no. Pero va a haber también un relanzamiento del Bayonetta 1 en Switch en versión física. Que antes solamente estaba disponible como en Japón. Si compras el pack del 1 y el 2. claro Y sí. bueno, ya, ya esto es como más como spoiler. Pero eh, según como la, la info que hay en la página de Bayonetta 3 en el sitio de Nintendo, hay un pequeño spoiler de para dónde va a ir la Bayonetta 3. ¿Cachai? Mm. Y tiene la palabra favorita de todo el mundo. Empieza con M. No, no es MILF. Es multiverso. Ah. <ríe> ah. La palabra más manoseada del último año. Exactamente. Así que Bayoneta 3 va a tener... Va a estar centrada en torno al concepto del multiverso. Entonces vamos a poder ver otras bayonetas. Y parece que realmente van a estar como jugando mucho con eso. Y también con la continuidad de los juegos anteriores. Lo cual sería mm. bastante bueno en ese sentido, porque eh, significaría de que no necesariamente tenga que estar todo relacionado con los mismo personaje De hecho, hay, hay claro. como bastante especulación de que hay posibilidades de que finalmente podamos tener ese crossover con eh, DM, DMC. Uh, claro. mira, eso estaría bastante bueno. Así es. Bueno, eh, confirmada que la fecha va a ser el 28 de octubre. Me voy a ir leyendo la pauta. Super. Además de eso, <ríe> Nintendo también durante la semana anunció un nuevo Kirby que nos recuerda bastante al Gourmet Race, este que salió en el Kirby Superstar. que se llama sí. Dream Buffet. ¿Ya? Como, sí. que, yo, yo, como que de eso yo vi algo súper como a, a, a la pasada, pero... Sí, como, bien, muy a la pasada. Yo vi el trailer y pensé que es como... ¿Es como, un, ¿Es como un Fall Guys de Kirby? ¿Es como un juego de carreras de Kirby? Sí, es que por eso Es un juego de carreras Es complicado decirle que es un Fall Guys Porque eh, Más que estar llegando a la meta Es estar como recolectando comida es Muy de la temática Que siempre ha tenido Kirby y oh. mucha gente le recordó más al Gourmet Race, esta modalidad de juego que surgió en el Kirby Superstar de Super Nintendo en el cual había un, una carrera contra el King DDD en el cual tenías sí. que comer la mayor cantidad de, de fruta o de paté, de comida, etc. y con eso tenías Ajá. un puntaje, entonces esto es, evoca a lo mismo pero va a ser para cuatro jugadores mm. eso igual fue como raro, yo pensé que ibas a... yo, yo Pensé que iba a ser como un battle Royale como que no iba a ser, no iba a estar limitado a cuatro jugadores. Mm. Sí, pero. Que hay Ay. como skins y todo ese tipo mm. de cosas. Sí. Bueno, de todas formas, igual esto está anunciado para este verano, sin fecha aún indicada. Así que cuando ya estemos cerca de la fecha de lanzamiento, posiblemente tengamos más detalles de cómo va a estar operando. Ustedes jugaron los otros dos juegos como multiplayer. Este, ni siquiera sabemos si va a ser gratis, porque los últimos dos eran gratis. Sí. Esos que eran como multiplayer. Sí. Eh, no, yo no tuve la oportunidad de, de jugarlo aún. Yo tampoco. como que los jugué, como que eran súper olvidables O sea, era como. Ah, había, tener... había, sí, uno de los gratuitos que era como de batalla. Ese. Lo jugué, jugué eran un rato. Mm. Eran como de mini mm. dos los, do, los últimos dos. Sí. y bueno, después está el Forgotten Dance sí bueno, y finalmente eh, también Nintendo esto fue un poquito antes de, de, la, de la semana, anunció cambios en su política de responsabilidad, en el cual reconoce finalmente los matrimonios del mismo sexo a pesar de que en Japón no existe legislación alguna mmm eso no, no sé cómo interpretar esta noticia la verdad sí. es como a nivel corporativo sí es como a nivel corporativo que en el fondo eh, para las parejas que son del, del mismo género eh, finalmente le va a estar entregando apoyo por el código de conducta o sea, de que, que con... puede presentarse dentro del mismo trabajo en casa en una actividad etcétera no va a ser como estigmatizado claro Ah, esto igual es como raro. Pasa, pasa que igual Nintendo tiene sede en Estados Unidos también. Pues capaz que va a ver que las dos, la, la, como, como Nintendo a nivel global, más que solo en Japón. Claro. Pero lo, lo, lo cierto es que esto, si lo está extendiendo a Japón, eh, por lo menos es un avance, considerando que la cultura japonesa no reconoce este tipo de relaciones. No. Y tampoco de matrimonio. A pesar de que pasa mucho igual allá. Sí. <risa> Solo que no está como oficializado. Mm. Claro. claro. Sí. Ah, o sea, a nivel corporativo me sorprende de Nintendo. Pero... ¿Bacán? Sí. O sea, que es como... Ba ba es, es, es bacán, es bueno, pero el problema es que sabemos que el problema ahí es Japón, no necesariamente es Nintendo. Mm. Que, que esto sea noticia, indica más de la cultura japonesa que de otras cosas, porque ya en el claro. occidente es más común este tipo de, de política. Sí. Ya, pero igual, igual el concepto se, se. Bueno, el concepto va de la mano con el de que en Japón está prohibido la institución del matrimonio. O sea, las parejas del mismo género no se pueden casar. No. Claro, no pueden oficializar la relación. Exacto, eso es como. No es como que las relaciones homosexuales caché, de cualquier tipo de género no puedan ser legales, no es como que llegue la policía del patrimonio, de, de las relaciones a, a atacarte pero no, pero significa de que a nivel gubernamental eh, tiene derecho y también tiene cierto tipo de, de beneficio en los matrimonios en este caso en Japón no es así Aquí en Chile claro. por lo menos sí ese sí. sí pues, eh, siempre aquí se, siempre se reconoce. Últimamente para el tema del matrimonio siempre sale el ejemplo de, de que si te pasa algo, por ejemplo, en el hospital, si tú no estás casado, no cuentas como familia, por ende no te dejan entrar. O sea, ese tipo de cosas como que la. Sí. No, sí. no son posibles en Japón. Sí. Así que eso. Por, por lo menos Eso fue dentro de las cosas interesantes que anunció o que tuvo Nintendo. Mostrando. Uh -huh. Y por lo mismo fue bastante raro que hubiera mucha actividad de Nintendo fuera de la fecha de la 3, pero. Sí. Llegamos tarde, profe, pero bueno, aquí está. Sí. Claro, sí, papelógrafo sin nada, ahí está. Ahí está el trabajo. Evalúeme. Muy bien. Hablando de, de atrasos. Bandai Namco sufrió de un ataque ransomware. En su cerebro interno, de lo cual estuvo un poquito retrasada la noticia, debido a que guardó eh, se guardó esta, esta notificación por algunos días. Mientras está investigando al respecto. Chuta. Sí. El ataque eh, fue realizado por un grupo llamado Alpha HB. Que se puede decir como Alfa, Algo así. Alfa. Uh -huh. Y los cuales sufrieron eh, ataques en sus servidores eh, internos. Pero de los cuales solamente fue información de la compañía. Para la gente que no sabe, el, el ataque Razonware eh, toma como cautivo la, la información. Y lo cual le pide algún rescate si no lo, lo... Le eliminan o la divulgan. Sí. Claro. Pero generalmente lo encriptan y no lo pueden volver a recuperar. Y se piden altas sumas de dinero por ello. Sí. Bueno, así es como eh, hemos tenido como, información de, de hartas compañías, de Capcom, de Nintendo. Bueno, el, el, el famoso Jigalique de Nintendo precisamente se dio gracias a eso. Claro. Eh, eh, no sé si hay como información sobre. Bueno, en realidad es penca que esto pase, no es, no es como para avalarlo, pero no sé si se ha hablado en los últimos días sobre qué tipo de contenido, qué información, porque igual a nosotros como público lo que más nos interesa es ver si se filtra algún tipo de proyecto futuro. Sí, mira por, por lo menos eh, la información que se tuvo acceso es a los grupos de la región de Asia, excluido Japón mm. entonces más como información relacionada a SEA a sudeste mm -hmm. asiático sin afectar directamente a la información que tengan en, en los servidores japoneses. Entonces, oh, yeah. de haber algún lanzamiento de que esté confirmado en esa región, posiblemente en el próximo día, si que no se paga el rescate, tengamos más detalles al respecto. Igual, durante la semana estuvieron liqueándose cierto tipo de información, de los cuales Bandai Noenko salió a refutar inmediatamente diciendo que no son ciertas. Por uh. ejemplo, leaks de algunos juegos que estaban ya siendo anunciados para el próximo año. Mm pero ahí veremos si que llegase a liberar la información eh, qué tipo de datos son los que se expuso muy posiblemente sean más temas financieros datos de contacto otras cosas que los cuales pían mayor rescate o sea igual ¿Sí? liberar, liberar datos financieros como número de venta y proyecciones de venta es frígido es sí, y es sí el... El... si no díganle la a Capcom lo... o sea la gente por lo general las compañías por lo general guardan eso, ese tipo de cifras porque hablan bastante de como el, el éxito o el, o el fracaso de las propuestas que tienen. Y en el caso de Bandai claro. Namco, últimamente como que les ha ido bien, pero no tan bien. Mm. Por lo menos con los títulos más grandes que han liberado. Claro. Bueno, el, el, el Elden Ring en parte de Bandai Namco también. Sí. Sí. Sí. sí. Pero sería. También estamos hablando de que, por ejemplo. Bueno, no sé hasta qué punto llegue esa información, pero por ejemplo, sería interesante tener cifras de ventas, como por ejemplo de South Calibur 6. Mm, toda la razón. ¿Está ahí? Claro. Yo creo que una de las cosas que más la gente esperaba de este lee era, por ejemplo, si había una confirmación de que existe una nueva versión de Dragon Ball Fighter Z. Sí. Claro. Sí, ahí están dentro de los rumores que se están circulando de que está, se está desarrollando un segundo de Dragon Ball Fighters, mm. ahí como salió a desmentirlo inmediatamente no sabemos si es que esa información es verídico o no. Es verídico, <risa> claro. Rumores, verídica. rumores, rumores sí. por todos lados. Rumores sí, aquí, eso, así que hay, hay muchos hay, rumores esta semana. Sí. De hecho nosotros al finalizar este episodio vamos a liberar nuestro propio rumor. <risa> Así que ahora ahí en el chat pueden tener ahora, hacer una votación de qué les gustaría que fuera el, el rumor. rumor. El rumor, Sí, claro. ¿Un rumor falso o un rumor menos falso? Claro. Muy bien. Y... Eh, ¿qué más? Te, por lo menos dentro de las buenas noticias. <risa> o noticias más o menos interesantes. Es que Konami anuncia que luego de un largo tiempo Y en, en conmemoración del aniversario Número 35 de Metal Gear Solid Es que va a reponer Títulos previos De la franquicia que fueron delistados Por problemas de licencia <risa> mm, uf. Gracias Conan no, Cuidado No te vayas a con tanto Uf. <risa> sí. Mira, y, y esto fue igual un anuncio por, por Twitter, así como pa, de los cuales eh, se tenían. Eh, se estaban trabajando en algunas franquicias, por, por ejemplo, el Metal Gear original, que no lo podía uh -huh. liberar en tiendas digitales debido a que contenía información sensible, eh, do, por lo menos eh, documentales de la vida real, de los cuales estaban licenciadas. Y que durante el, ah, okay. el año pasado eh, Pudo eh, cumplir la, El licenciamiento de estas Y por lo mismo ya está trabajando En estas reediciones Posiblemente esto signifique De que puedan lanzar una edición aniversario Con todos los títulos del Metal Gear Pero mm. como es con AVI, Sabemos que posiblemente no sea así Uf. Y Muy sea igual. solamente la disponibilidad digital De alguno de estos títulos de los títulos que bajaron mm. está precisamente el que está en go que, Es que... El, el Metal Gear Solid 2. Que está mm. en Go mm -hmm. que, la gente, que es la versión PC de Metal Gear Solid 2. Y que literalmente sí. era injugable. Que tenías mm. que hacer 5.000 parches como para poder siquiera que te corra. Que era como, como de la mano de lo que habíamos hablado la última vez. Con esta sí, versión bueno. de es modders tuvieron que arreglar. Sí. Pero... Lo que va a volver son básicamente las versiones de PlayStation 3, de PC Vita, de Book 360. ¿No? Sí, pues eh, hay, una, hay una versión de aniversario en, la, en eh, Play 3. Creo que era de los 20 años, ¿no? O en los 25. No me acuerdo. No son. Que tiene son los tres primeros. Por, por lo menos, ah, sí, vale. para, Está en PlayStation 3, La el Legacy Collection de Metal Gear Solid. Uh -huh. Sí. Eh, la, la de... Eso me acuerdo. En la vida está el HD Collection, que es el 2 y el 3. Mm. Y la gracia de esos HD Collection, que por ejemplo en el caso del 2 o, no me equivoco, o el 3, que viene además con, el, con los Metal Gear de MSX Y viene con las versiones BR y todas esas cosas. Ya. Yeah. Sí, así que ahí veremos si es que llegase a sacar algo o derechamente van a disponibilizar en tienda digital estos viejos títulos. Lo único sí es que aparentemente no va a salir ningún metal Gear para Steam. Mm. No, lo dudo mucho. Sí. No. Así que bueno, ahora sí, va, vamos a, aquí ya en picada. Creador de Death or Alive anuncia el primer juego de su nuevo estudio y al parecer estaría centrándose en blockchain. Uh. Di la, palabra con N. Di la palabra con N. <risa> NFT <risa> uh, el, juego es, sí, el juego que se llamaría Warrior ofrecería una experiencia MMO basada en blockchain y Web3. Uy, no, no. Puedo, no puedo esperar a jugar un MMO con, sincronizado con mi billetera. No, es que yo, tú no sabes nada. Lo que pasa es que este juego va a ser el app killer, el killer app de la Polygon One, que todavía hemos estado esperando. Ahora, pregúntame cómo se juega. No, no vamos a hacer este sketch de nuevo. Pero hermano, ¿no queréis ser tu propio jefe dentro del propio juego? Yo creo que. A lo mejor podías apretar un botón y sincronizar tus ventas de Herbalife con este, eh, con las ganancias que vayas haciendo dentro de este BMO, ¿no? Y la mejor parte es que se llama Warrior, claro. Es como fácil de... Ah, como... es como genérico, pero genérico, genérico. Uf, es como ya, ¿y cómo se llama tu juego? Warrior. Ah, ¿y cómo se juega? Warrior. Eh, NFT. <risa> <risa> Blockchain. Ah, Terrible. Y dice que también el título eh, apunta a resolver los problemas de seguridad y performance de GameFi 1.0 Para alcanzar GameFi 2.0 y yo no sé qué es eso ¿En ¿GameFi? GameFi es gamefi No sé, seguramente van a hacer algo para que los abuelitos pongan su jubilación en blockchain y, y se los van a quitar todos. Algo así van a hacer Claro ¿Qué, qué, qué, qué es GameFi? <ríe> no, no, Dejémoslo sí, no. ahí nomás Sí, bueno va, vo Ampliaremos, vo vo sí, ampliaremos. <ríe> vo vo Volvamos a, a algo más De la vida real Debido no. a restricciones y por temor De abandono Rusia estaría considerando crear Su propio motor de juego <ríe> debido a que justamente por las situaciones de guerra ha visto de que tanto un, eh, Epic Games como Unity los cuales vamos a estar hablando más al respecto ahí me taro a <ríe> <me> entregar <ríe> varios detalles eh, se ha negado a realizar negocios eh, a través del gobierno ruso etcétera y ya está quitando o está delistando sus productos del, del mercado es que derechamente Rusia dice eh ¿Para qué los necesito? Los creo yo, con mis propios recursos Es que, a ver Creo que creo que todavía no, no Se levanta la restricción ¿Todavía está puesta la restricción al código SWIFT de Rusia? No me acuerdo okay. Sí, creo que todavía sí. Las sanciones en Rusia son a ese nivel mm. Sí, de hecho Hay muchos creadores de contenido Rusos que tuvieron que arrancar de Rusia Porque literalmente les quitaron su fuente de ingreso Sí. Es decir, tú tenés gente en cualquier parte del mundo que trabaja con Twitch, que trabaja con YouTube, que trabaja con, llámese, cualquier plataforma en la que te paguen en dólares a PayPal. Fuiste, porque no tenéis cómo recibir la plata en Rusia. Sí. Eso ahí, también, sí. obviamente, abarca el mundo de los videojuegos. Sí, y otros que abren de contenido que derechamente sacaron su, sus animaciones o lo que crearon en las plataformas como YouTube, eh, Instagram, Facebook, etcétera Y les queda solamente publicarlo en su plataforma local, sea cual fuere que esté. Claro. <risa> ya, igual, esto igual responde a, a, a, en parte al hecho de que muchas de las compañías de tecnología abandonaron el país. Y otras sí. compañías como, por ejemplo, como Epic, que bloquearon las descargas claro. de Unreal. Bueno, Epic, Un Unity, bloquearon las descargas dentro de eso, pero también, por ejemplo, compañías como GitHub, si no etc. Que son casi vitales en el desarrollo de este tipo de trabajo. Mm. Aunque eh, el, el, lo que se sospecha acá, que en realidad lo que esto va a implicar es que son dos cosas. Una, que eh, en Rusia está legalizada la piratería. Uh -huh. Precisamente en respuesta a las sanciones económicas que están ahora debido a la, a la invasión en Ucrania. Sí. Y segundo, que en el fondo lo que van a hacer en Rusia es que se van a robar otro motor. Y le van a cambiar el nombre. y Chao. Ahora, ahí dice... Sí, mira, claro. Sí. Exactamente. ¿cómo, ¿Cómo se dice commit en Rusia? En ruso. <risa> Literalmente. Claro, algo mm. así. Y esto fue dado a conocer a través del Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia. Este que Está hablando de la iniciativa con eh, compañías de Rusia, entre ellas la red social Vic, VK uh -huh. que es bastante popular en Rusia y para que puedan contar con este eh, motor de juego local. Así que... La, si Igual, entendamos algo que como, en, como todo este sector como de los Balcanes, de Polonia todo, todo, hay como una historia gigantesca, o sea hay décadas de desarrollo de videojuegos, entonces no es raro que ellos sean capaces de desarrollar, desarrollar un motor de videojuego, de hecho incluso hoy en día hay motores open source que se pueden utilizar como que probablemente se usen como base para desarrollar algo así yo creo que mm -hmm. lo más raro es que más que como que se desarrolle en Rusia es que el estado ruso busque desarrollar un motor de además de, sí, es, es, muy como, bueno. es como es como es como el estado provee un motor de videojuegos para que hagas tu juego yo creo que es más como que alguien algún, alguien dentro de algún ministerio dijo mira ya que un real ya no existe en Rusia, vamos a trabajar igual que un real y va a funcionar igual que un real y vamos a poder jugar Fortnite ruso. Mm. en el Fortnite ruso al final de la ronda igual perdís porque ganó el gobierno. Claro, exactamente. Hay <risa> que pelear contra Putin y Putin ganó. Obvio. No, no sé, es, es muy bizarro y en verdad es como. Puta, es como voy a hacer mi propio, <risa> voy a hacer mi propio motor. Sí, con juego de azar a Ni lo vender. Que... <risa> a lo vender. Sí. Dime que tenía algo mejor que eso, pato. No, <risa> hasta ahí. Ah, Esa no, fue sí. la última noticia. No, sí, sí, no, sí tengo, sí tengo. Pero es editorial. Ya para recuperar ah, un poco. Ya. Bien. Ahora dejamos para el final, entonces. Sí. Eh. Lo dejamos para el final, lo dejamos para el final. Sí. Y dejamos el editorial para el final. Lo dejamos para el final? final. Ya, vale. Yo. ¿Quién ya. quiere seguir? Voy yo o vais tú a meter un. Uh, ya, ¿sabes qué? Voy a partir yo. <risa> a no, de yo, no. dejemos lo bueno para el final. Vale, gracias. Ya. Sí, porque okay. contigo se pasan las penas. Bueno, <risa> la pena, vamos a tener las noticias que voy a tirar hoy día, pero ya. Pero vámonos rapidito nomás. Oye, eh, lo primero, eh, esta semana se oficializó a través de las cuentas de Twitter, creo, y en distintos medios... PlayStation finalmente eh, finalizó la adquisición de Bungie. Que, para los, sí. que todo, para los que no sepan, es uno de los estudios que originalmente desarrolló Halo, Destiny, entre otros títulos. Eh, famoso mm. estudio que por muchos años estuvo asociado a Microsoft. Eventualmente tomaron su camino propio, después estuvieron bajo el alero de Activision Blizzard, después se separaron de Activision Blizzard... Y hoy por hoy, ahora van a estar trabajando bajo el manto de los estudios que trabajan con el Playstation. Hmm. Tengo eh, una, una duda, todavía estaba el Destiny 2 en, en el launcher de Blizzard, ¿no? Me pillaste, porque yo la verdad nunca jugué Destiny. Pero sí sé de que... Podí, creo que podéis jugarlo por tu propia cuenta, Destiny. Ya no sé, hay un, un launcher externo. Mm. Ahí tengo me... amigos que jugaban Destiny 2 y hasta la última vez que hablé con ellos sobre el tema, creo que se jugaba todavía en el, en el Battle.net, pero ya no, no sé debe haber cambiado sí, ahí ya no, no, no sabré decirte, la verdad, no, no estoy muy asociado, Va, vamos, por... a averiguar. vamos a averiguar eh, busque, busque, busque ahí por mientras ahí lo confirmáis en tu segmento igual, la cifra por la cual es, eh, eh, la cifra que Playstation pagó por el estudio al final fueron de, si no me equivoco, 3. fracción billones de dólares. Sí. Ahí Pato, ahí también me confirma... Oye, esta, esta, esta noticia me la chantaron a mí, a ver, y tengo que confirmar, yo no venía a hablar de esta noticia. Y el Pato me la puso en la pauta y dijo, bueno, ya también voy a hablar. La, no, la, no. la, la puse yo, ¿verdad? <ríe> ah, es. es que Espera. tenía muchas noticias. Ya, está bien, ahí ¿eh? No, es, es lo, que importa. Sí. lo que importa es que la gente que... Igual, ¿qué significa esto? Eh, no significa que eh, Halo va a estar en Playstation obvio porque hace rato que ya no trabaja en Halo eh, pero sí va a significar que por ejemplo eh, el estudio va a, va a estar trabajando con el financiamiento y el soporte de Playstation y que posibles futuros títulos que ellos desarrollen al igual como ha pasado en otras instancias sean exclusivos de Playstation Sí. 3.600 millones 3.600 millones de dólares eso es un chillón de dólares mm. eh, Bueno, y lo valen, de... y lo valen bueno, porque... me confirman por interno que el Destiny 2 Ya no está en Battle.net Está en Steam Ya, ¿viste? Entonces eh, Y bueno, sumado con el hecho de que PlayStation está trabajando harto en llevar sus franquicias A PC, entonces es como entender de hecho Destiny 2 creo que está En PlayStation 4 Sí, está, está. No sé si todavía está, pero de más que sí Igual, uno de los comentarios que se hace cuando se hacen este tipo de adquisiciones grandes, eh, bueno, ya sea por Xbox o ya sea por, eh, por el lado de PlayStation, es eh, la esperanza de que esto no afecte las libertades creativas de los estudios, porque por supuesto. es porque una espada de doble filo, porque por un lado obtienes el financiamiento y el respaldo que eh, a, a la gente le puede sorprender, pero incluso estos estudios grandes a veces tienen que eh, balancear bastante cuáles son los presupuestos que manejan por proyecto. Y en el caso de Validation, a veces esto implica que, por ejemplo, que te pueden dar un cheque en blanco para hacer lo que tú quieras, pero tienes que someterte a las condiciones de, por ejemplo, que sea un título exclusivo para consola, no para PC. Y eso a veces puede limitar bastante el tipo de proyecto en el que puedes trabajar. Eh, algo que ha pasado eh, en el pasado... Pero igual no deja de ser interesante. Mm. Yo, yo, yo Pato, no sé si tú estás como muy contento con esto, con este constante como expansión y contratación de estudios grandes, que es como un tiro y afloja entre PlayStation y, y Microsoft. Mira, por, por muy fanático que sea de, de las compañías, yo digo que no, no no es muy saludable cuando se habla de adquisiciones porque finalmente esto tiende a generarse una un oligopolio uh -huh. lo cual uh -huh. es, al final van a ser tres, tres publishers grandes haciendo toda la pega claro, y si no de hecho estábamos mismo, hablando antes, antes de claro, de hecho estábamos hablando antes de, de empezar el programa que creo que para la adquisición de Heyman Studios Tuvieron que pasar por el mismo proceso que está pasando Microsoft con, con Activision Blizzard, de que tienen que pasar por un análisis de que si esto es considerado monopolio o no, y bla, bla, bla, bla. bla. Claro. Sí, porque cuando, cuando se trabaja como a esa escala, con, es, con, con esa cantidades de cifras que se maneja, es, es entendible, ¿te das cuenta? Pero por otro lado, está lo otro, que quizás no, no se conversa mucho con, cuando se habla de este tipo de noticias. El hecho de que, por ejemplo, Bungie sea parte sea un estudio de playstation implica además que playstation los puede cerrar así es que es la típica mm. historia que todos conocemos sobre electronic arts que agrega y como compraba, adquiría estudios grandes no sacaba los números que electronic arts esperaba, mm. pum, los cerraba mm. claro o lo que pasó con Enix, que lo que liberó esas compañías y, y los compró otras y ahí está sí. a la suerte del destino Tipo, por eso te digo, es como incluso una empresa tan grande como bungie uno puede pensar ahí, pero ellos se pueden autofinanciar. So, no, porque todo es como... Al igual que en las películas, tú ves una película y ves que eh, producido... Eh, estudio uno en coproducción con tanto, claro. y en colaboración con... Por lo general, mientras más grande es un proyecto, y en el caso de Destiny, que es un proyecto gigantesco, eh, hay varios involucrados, hay varios <coughs> estudios. No solamente para <coughs> la tercerización, sino que, por ejemplo, también con la distribución. Mm, Entonces... Claro. Hay muchos factores en juego y bueno, a esperar a ver qué pasa en realidad. Sí. Después, de, después del el, el quiebre amoroso que hubo entre Kojima Productions y PlayStation. <risa> sí. Oye, bueno, sigamos. Sigamos, oye, oye, sí, oye, sí, sí, pero Antes, eh, estaba leyendo la noticia y también como que le sobró un vuelto y compró eh, una plataforma llamada Repeat.gg. Sí. Es como, oye, no sobró. ¿Y qué hacen con esto? Ya, eso ya. Tráeme, tráeme una bandeja de huevos. Ya. Sí. No, un super 8. Un super sí. 8. <ríe> esta un plataforma. Es, claro, esta plataforma es utilizada para la creación de torneos. Ah, en, mo, nos... en, en, en títulos competitivos como Fortnite, League of Legends, Dota 2, PUBG, Call of Duty, etc. Los puntos GG por lo general son para hacer Torneo. Sí, creo. Si mal no recuerdo. Mm. Ah, yo no, yo soy <risa> terriblemente malo para los competitivos, así que voy a decirte que sí. Eh. No, pero, pero, pero eh, igual eh, es importante porque posiblemente eh, esta plataforma la integren dentro de PlayStation. Oye, mm. lo que quizás no es competitivo, pues de hecho, más que competitivo, competente. Uh -huh. eh, bueno, hemos hablado mucho en el programa sobre el tema de los del de tema de, lo, de, lo, de los problemas que hay asociados con el concepto del, de, de, de las apuestas, de las ludopatías, de cómo estas mecánicas eh, se aprovechan un poco de las personas que son susceptibles a este tipo de, de mecánica. Y en relación a eso, esta semana en el Reino Unido, bueno, sabemos que estén más o menos enterados de lo que está pasando en el Reino Unido, es como... Para agregar otra noticia a eso, uh -huh. eh, las autoridades en, esta, en Reino Unido no van a eh, prohibir las lootbox en los videojuegos. ¿Ah? En, eh, comparado con lo que ya, por ejemplo, otros miembros de la Unión Europea sí han hecho, como por ejemplo Bélgica. Uh -huh. Y esto igual es una noticia más o menos corneta. Más que nada por el hecho de que el, el argumento que se dio para no prohibir este tipo de monetización en los videojuegos es de que, ya que, como no puedes tomar las ganancias que tú tengas eh, en estas loot boxes eh, y, y transformarlas en dinero real, no hay realmente una apuesta. No hay una. No hay... Entonces, es como. A ver, mira, ¿cómo te lo explico? El problema no es que la gente compre loot boxes por plata, para generar plata, sino que lo hace mm. por el concepto del, del, de que me lo voy a perder, que si no le invierto más plata y una más. El FOMO. Una, el, el concepto de una más y listo. Claro. ¿Te das cuenta? Ah. El mismo concepto que está en los tragamonedas, cuando uno va al casino. Ah, es que por eso te dice, o sea, es que no, el argumento dice que tú no estás ahí en un casino. Tú no estás ahí obteniendo un mm. premio en dinero, ¿cachai? Entonces, por ende, tú no estás ahí apostando. El problema es que Es eh, una persona... Al, al wow. final, eh, obviamente no se está apostando, pero termina siendo un gacha, que es como... A, a, apuntas a la probabilidad de obtener el ítem raro que está ofreciendo en ese momento. Claro, porque es el tema, es que Casi bordea la semántica porque es cierto, tú no estás apostando tú no estás como poniendo en riesgo una cantidad de dinero o un recurso para obtener ese recurso tú solamente estás gastando Sí claro. Pero, al mismo tiempo el concepto de apostar en este tipo de mecánicas de monetización va en que la gente siempre está necesitando gastar más plata para poder conseguir cierto beneficio ¿Te das cuenta que puede ser azar? Mm -hmm. Que hemos hablado tantas veces con Diablo Immortal, de FIFA, de Call of Duty, etc. ¿Te das cuenta? Con Genshin Impact. The Genshin Impact. ¿Te das cuenta entonces? el tema final, eh, ¿Te das cuenta? Este, que el tema es como, por ejemplo, si... Ponte tú, si nosotros teníamos, en nuestro tiempo, teníamos que comprar estas laminitas para los álbumes. Y nos podíamos claro. comprar todos los sobres que quisiéramos, nosotros no íbamos a ganar plata con eso a menos que nosotros cambiáramos las láminas por plata o las vendiéramos y todo el asunto. Pero al, principio, al claro. final la, la, la, la apuesta está, eh, el, la, la trampa está en apretarse de que tú tenés que comprar tantos sobres como puedas para poder conseguir las cosas que necesitas. Claro. claro, es que hay un, hay un tema con, con eso que se aplica a otros tipos de juegos también como los juegos de cartas, coleccionables, es decir te metí en, te metí en un cacho mucho más grande si sí. decís que esto es efectivamente y, y claro. por, y no, porque no está motivado por la plata sino que por el deseo de obtener mm. esa cosa rara que a lo mejor no lo voy a obtener a menos que pimenta toda la plata claro. hemos tenido diferentes casos de gente que ha gastado mucho dinero para poder hacer eso, que no tiene control porque sí, el problema ah, final es eso. Hay gente que directamente pierde el control. Ahí estamos viendo con Diablo Infinite que están gastando de mil 15.000, mil dólares para obtener un ítem raro que no les sale. No. O Porque sea, si juego... que, de hecho, si queréis verlo también, eh, se podría aplicar la misma lógica, ponte sí. tú a las cajitas felices. ¿Cachai? A los juguetes que vienen en las cajas felices. Sí. Entonces. Y por eso mismo ha sido regulado. ¿eh? Que no se puede ofrecer de forma directa. <risa> Exacto. ¿Te das cuenta? Claro ese es el tema oye, eh, bueno, de nuevo como dije en un principio, esto solamente como que se suma ya a los múltiples escándalos, múltiples problemas a nivel administrativo que hay <coughs> en Inglaterra en este momento no vamos a ir muy bien detalle en eso pero igual es sorpresivo porque eh, es una política que a lo largo de los últimos años se ha ido estandarizando y las compañías han tenido que ir respondiendo precisamente en base a de que se entiende y siempre se supo de que estas, esta, este, este sistema de monetización es es nocivo sí claro. es derechamente maligno por decirlo de una forma suave sí. en otras palabras hubo un fuerte lobby uff oh, para qué te sí. cuento la plata fluye sí ahí un, en, tú sabes que es ahí es donde la pasó. exacto y como esta... no que esto no quede en los libros mm. claro. oye eh, voy a traer la noticia de menos penca primero. La, yeah. La, yeah. la cuarta pato. Y después nos tiramos la, la, al, al meollo del asunto. Vale, que, es, bueno. esa va a estar importante. Ya, yeah. Celda eh, CDI. Bueno, las, eh, todos sabemos, creo que es Celda CDI. Y las la cinemáticas horribles que tiene. Y el meme y todo eso. Bueno, la. Hay un dato que quizás mucha gente pasa por desapercibido, pero la primera vez que los personajes de Zelda tuvieron actores de voz fue en el Zelda de CDI. Uh -huh. Sí. De hecho tiene como bastantes como hallmarks, que por ejemplo, la primera vez es que Link fue rubio fue en el Zelda CDI, la primera vez es que pudiste jugar con Zelda fue en los CDI, esos juegos horribles que la verdad solo existe en el colectivo del meme. Y, sí, sí. y si no fuera porque el hecho Nintendo ha tomado medidas como concretas para que la gente los olvide e ignore... <risa> el... <risa> Probablemente alguna compañía como Limited Run hubiera, los hubiera revendido así como... ¡Ay, oh, el juego del meme! Ahora no. te puedes llevar la, la varita de Gamelon... Ya, el punto es que la actriz de voz que encarnó a Zelda en estos juegos... Le dice, en palabras de ella, que le encantaría volver a, re, a trabajar en el personaje. Porque, según ella, bueno, ella dice que nunca estuvo como muy relacionada con los videojuegos, no cachaba nada, cachai. Pero en, en los años, cachai, con, con su sobrina o con su nieta, eh, se dio cuenta que son personajes importantes. Sería como, claro. oye, igual podría ser personaje de nuevo, porque igual veo que ganan harta plata. Y es como, <risa> tengo malas noticias. Como el trabajo de actor de voz, como que realmente no deja tanta plata. No, no hay. Ah, aparte, que ya, ya, ya pasó la micro, digamos. Es que por eso, que en el fondo ella menciona dentro de, de, de, de este artículo, hasta que se le hizo como una entrevista, como hablando del juego, la experiencia del asunto. Ella dice que en el fondo. Eh, la han contactado para trabajar como en, en proyectos comunitarios relacionados al cel de <risa> ¿Cachai? Como los Redround yeah. o los eh, Fangames asociados, ¿te das cuenta? Eh, y le, le preguntaron a varios de los actores de voz si les gustaría participar. ¿Te das cuenta? El ¿Sí? problema es que claro, todas estas cosas siempre como caen en el limbo de... ¿En qué momento nos va a llegar el DMCA de Nintendo? De Nintendo, claro. Está ahí para... para frenar la cosa. Y de nuevo, va a ser muy extraño verla participar de nuevo en una producción como oficial. A menos que no sea como, no sé, ahora puedes jugar con la Zelda CDI en el Chirule Warriors 3. Mm -hmm. <risa> No, yo creo que yo, yo, yo creo que lo que tiene que hacer es hacerse un cambio y vender, no sé, por la exactriz de Zelda de canto a mi bebito Fiu Fiu por 15 dólares, weón, bueno, no sé, una cosa así. Yo creo que ahí hay más plata que tratar de tratar de meterla con Sí. cosa de nuevo en algún proyecto serio relacionado a Zelda. Eh, o no, bueno. sé. O no sé, incluso de hecho creo que a lo mejor en el nuevo Zelda que está lleno de referencias a lo mejor ahí quizás un cameo algo chistoso, pero hasta donde yo sé los japoneses no están ni ahí con el CDI, así que ni con mm. ninguno de esos juegos, ni, ni siquiera probablemente ni siquiera saben que existen así que, está, está complicado <risa> por ese lado mm. sería interesante pero dudo realmente mm. que podemos sacar algo positivo de todo eso <risa> claro no es, no es el tipo de arco de redención que vamos a estar viendo en un futuro cercano. No. Ya, algo que sí, y ahora sí, Pato. Ahora sí. <risa> algo que sí. No va a tener redención o decirme, en el sí. esta semana. Porque eh, en, en una noticia que igual ya habíamos conversado antes, Unity, desarrolladora, <risa> empresa, compañía bastante conocida en el mundo del desarrollo de videojuegos, que eh, está detrás de este motor de desarrollo de videojuegos que está. Siendo usado en muchas cosas, eh, sobre todo ahora que está popularizando la el cuanto se llama el tema del BR y el AR, eh, anunció que eh, hace cinco días atrás, hace cinco días atrás, que se va a fusionar con una compañía que se llama Iron Source. En un acuerdo Correcto. que se Tuvo un costo de 4.4 millones de dólares. Oh, muchísima plata. Lo cual es extraño considerando que no hace hace no mucho ya estábamos conversando de cómo Unity tuvo que dejar eh, en la calle a casi como 2.000 empleados que se enteraron simplemente porque vieron lo vieron como literalmente en la prensa mm. que ellos tenían pega a pesar de que les contaron que no los iban a echar y todo el asunto y terminó la... Terminó hoy como el webinar, y dijeron, mucha cabro, era una broma, los setos se tienen que ir, por favor, antes de las dos me dejan todo ocupados. Sí. La primera noticia que te van a echar es que te dicen, no te van a echar. Exacto. Ese es eh. el primer flag. Eh. Sí. <risa> <risa> Qué horrible. Pero el tema es que, bueno, ya Unity tenía una historia de que estar adquiriendo como empresas como Weta, Weta Workshop, esta empresa que se dedica a los efectos especiales, que supuestamente todo esto es para. Agregar tecnologías al motor de Unity. Uh -huh. El problema es que Iron Source es una muy, muy reconocida empresa que se dedica al adware. Infame empresa. Infame empresa. Empresa como de. Es una empresa que está tan funada que Microsoft lo tiene bloqueado. <risa> en que, Twitter. Ah, tuit, Iron Source, ya, yeah, bloqueado de Windows. No. Chucha. Ah, sí. Tengo que hasta el, hasta el Windows Defender lo pesca como algo malo, sí. Y esa pues no pesca nada. Oh. <ríe> ya. Eh, supuestamente, en el, en, el, en el comunicado de prensa que se da, esto es porque Unity está buscando nuevos partners, nuevas oportunidades para mejorar eh, el ad revenue que tienen sus productos. Porque si usted no mm -hmm. sabe, por ejemplo, todos esos avisos que ustedes ven en en los juegos y todas esas cosas, los ven en pieza externas y obviamente hay que manejarlos porque hay gente que tiene que pagar, hay gente que tiene que poner recibir el contenido que se va a mostrar en estos ads, etcétera, etcétera, etcétera El problema es que eh, Iron Source es el tipo de compañía que desarrolla eh, esas barras de navegador que como más instaló y que ahora por alguna razón tiene como 50 barras para buscar todo tipo de cosas. Y tú las es como, mamá, no hagas esto, por favor. <risa> tengo que volver a reiniciarte el celular. Porque bajaste mil cosas. No, mamá. Esas pastillas para adelgazar no existen. Mm. Y no, papá. No vas a conocer mujeres ardientes en tu zona. <risa> mm. Entonces. Eh, no tengo que decirles. Que por un lado, cuando la comunidad en general se, se enteró de esta noticia y se enteró de quiénes son Iron Souls, el grito se escuchó por todos lados. El grito lo puso a la gente en el cielo, se cayó. La, la, los valores de las acciones de Unity en una semana bajaron en más de un 20%. No, y aparte que los ads están, son famosos por eh, bajarte malware también entre otras cosas. Por eso digo que eh, cosas, todos los productos de Iron Source están literalmente eh, están en una blacklist de Microsoft. ¿Tú no podís? ¿Mm. no no cualquier, por ejemplo cuando bajáis como programas pirata y te decía quieres instalar esta versión de Chrome para es más rápida, wink wink. No, te das cuenta. Entonces no. eh, las acciones de Unity bajaron un 20% en, más, en, en menos de una semana. La gente empezó a reclamar por qué estaba pasando esto. Si hay tantos problemas, ¿por qué gastaron 4.4 billones de dólares en comprar una empresa de malware cuando literalmente les están pidiendo por favor que arreglen cómo está funcionando el motor? Claro, ¿te das cuenta? De hecho, es tan grave la situación que la gente, como, como que en redes sociales, como sobre todo como en Twitter y todo eso, empezó a estar de trending como un real engine. Godot, <risa> el Troy Engine, todos los otros motores como, todo el mundo diciéndole, oh no, Unity ya no sirve, ¿qué voy a usar ahora? Y la gente que ve en las poletas de Unreal es como. Hey. <risa> Con el gorrito. Sí. Ah, Unreal Engine. <risa> no, Uy, que hace calor. <risa> no, de hecho. <risa> Abandone Unity, pregúnteme cómo. Eh... Unity tenía. hacía eventos en Chile, vos, hacía eventos sí, en los sí. Unity Day. No, es que espérate, es que el problema Mira, esto ya es como una opinión personal, pero si bien es cierto, Unity ha sufrido por años un problema de percepción de imagen, por el que los juegos que están hechos en Unity siempre han tenido como esta imagen de que son de mala calidad, que son baratos, que son pobres. Pero mucha gente, por ejemplo, se olvida de que cosas como. Eh, Hollow Knight está hecho en Unity. El Caphead. Caphead está hecho en Unity. El... ¿Cuánto se llama? El Shovel Knight, creo que está hecho en Unity. ¿Te das cuenta? Mm. Eh, por eso digo, es como un problema de percepción que hay. Pato, ahora yo lo voy al tiro buscando juegos que están hechos en Unity. <risa> no sea sé, harto bueno Hay estos juegos. Buenos. No, sí, y no solamente temas de juego, porque el tema es que mucho del revenue que llega a la empresa no viene necesariamente por el área de desarrollo de juegos y por licencias, porque mm. la, la cosa que funciona es que si tú generas cierta cantidad de revenue con el motor, tú tienes que empezar a pagarle un royalty a, a Unity claro. tú no el Unity como motor es gratis y tú podías hacer todo lo que queráis hasta cierto punto, y ese cierto punto es, es si el proyecto se va a comercial y gana si no me equivoco, como un millón de dólares, ¿eh? una cosa así ¿Te das cuenta? Por eso mucha gente como uh -huh. lo usa como para hacer prototipos y cosas que estén relacionadas con al 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene todo este sistema de marketplace y plugins. Y por eso la gente usa harto Unity. De hecho, es súper fácil trabajar en VR con Unity. Metal sacamos una duda. El hecho de que se hayan aliado con esta cuestión de Iron Source quiere decir que las versiones nuevas de Unity van a venir integradas con Iron Source, sí o sí. Es que Iron Source ¿o es, no es algo sí? que tienes que bajar? Es que lo que pasa es que... Muchas veces pasa... Que la gente cuando trabaja en un proyecto... Usan una versión de Unity... Ponte tú... La versión 3.15 claro. de Unity... Y no se actualizan... Porque a veces actualizar el proyecto... Implica dejar la cagada todo para atrás... ¿Cachai? Sí. Entonces tú te quedás ahí en esa versión... Y trabajáis exclusivamente en esa versión... ¿Cuál es el problema? De que... Si estas personas están asociando... A Iron Source... Puede ser algo súper inocuo... Súper sencillo... Como que cuando tú instales Una versión nueva de Unity... Te salga, oye, ¿quieres instalar el limpiador de disco duro 3000? ¿Cachai? <risa> ¡Qué Escucha, ah, es que <risa> a lo mejor me van a el disco duro. ¿Cachai? Bacán. Listo. Puede ser eso. Algo tan sencillo como eso, como directamente mm -hmm. que eh, lo, lo, los componentes de malware que tiene Iron Source para, por ejemplo, eh, eh, recolección de datos para integración de ads tienen que pasar a través de ellos. Y eso significa que tú mm. estás todo el tiempo conectado con un DRM para que ellos todo el rato estén diciendo. Ah, ya, mira, este weón hace 40 minutos, hace 40 minutos, estaba buscando alfombra. Entonces ahora todos los hats que le aparezcan en todos lados tienen que ser de alfombra. Sí. Claro. Y peor. Sí. Porque, mira, y espérate, y puede ser peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente la forma que Unity se utiliza para desarrollar todo tipo de aplicaciones integraciones con cosas, etc los motores por lo general se confía de que no vengan con cosas para que por ejemplo los desarrolladores de hardware ya sea como no sé, PC, en consola no tengan que estar preocupados de tener que estar pasándole un, un escaneo a cada producto para que no vengan precisamente con cosas de hardware, malware, etc y el hecho de que claro. Unity se asocie con esta compañía inmediatamente te dice a ti, ¿sabes qué? No me dais confianza, compadre. ¿Sabes que Yo, yo... No. ¿no? Dejé, dejémoslo para otro día, no sé, llámame. Ahí, ahí lo conversamos, sí. ¿cachai? Oye, Genshin Impact y Fall Guys, transmisión en Unity. ¿Cachai? ¿Cacha? cosa Cacha. que... Eh, Fall Guys estaba hecho con un real que por eso está en el Epic. Yo también. Es que eso que eso, fue, que lo, con eso con fue que Unreal. se migraron. Es distinto. Estaba sí, inicialmente sí. hecho en Unity. Ya. Es que el tema es ese, ¿cachai? Entonces, espérate. Y obviamente, todo esto, todo esto en una semana súper super explosiva y esta cuestión, y las acciones se fueron a la mierda. Unity, el precio se fue de la compañía, se fue a, a pique y todo, y todo el mundo empezó a abandonar el barco y todo el asunto. Obviamente el CEO de Unity, una persona que todo el mundo inmediatamente reconoció como el antiguo CEO de Electronic Arts en los años donde electric Arts ganó 10 años seguidos el título de mejor compañía para trabajar en Estados Unidos. Qué buen ojo. Uf, buen ojo. <risa> Soy embarazado de negocio. Llego competencia. Oh. Salió en una entrevista a decir literalmente que él amaba a los creadores de contenido y él encantaba todo el aspecto del desarrollo de videojuegos, pero la gente que no me incluía la amortización en sus proyectos eran literalmente idiotas. No tengo que decirte sí, o sea, que esa fue una declaración poco afortunada en el ambiente en el que estamos en este momento... Entonces... O sea, declaró, declaró dos cosas. Declaró, primero, que la gente que no pensaba, cuando empezaba un proyecto de videojuegos, inmediatamente en cómo monetizarlo, eran estúpidos. Sí. Eso por un lado. Y segundo, a raíz de eso, mencionó que la gente que hacía videojuegos a la antigua, es decir, con el, la esperanza de venderlos en una tienda como, so, como la tienda de PlayStation o la tienda de, de, de, de qué sé yo, GOG o Steam, eran las personas más estúpidas que la había conocido en su vida. Algo así, algo en esas líneas, declaró. Por eso te digo, es como... No, no, no tengo que decirte cómo literalmente la gente reaccionó de una forma no positiva a una declaración en esa, en el ambiente en el que estábamos pasando ahora, con gente, onda como literalmente los, los moderadores de los foros de Unity diciendo, chao cabrón, los vimos. Bueno, quiero saber nada más con esta compañía, ya hemos tenido que sufrir bastante, Unity anunciando que, por ejemplo, va a dar de baja el, el sitio de documentación oficial de Unity, con gente diciendo, ¿pero qué wea estáis haciendo, hermano, por favor? ¡Para! Digo, hermanito, ándate para la casa hermanito, está, hermanito, estáis está bien weón. te llamo un Uber, weón. Andate para la casa weón. pero que parece como un ataque terrorista que está pasando en Unity este güey tiene una bronca personal es como estas películas, así como pasé 10 años de mi vida escalando hasta lo más alto de la compañía y ahora la destruiré desde adentro <ríe> la venganza la venganza, pues, weón, ese como dicera de fondo, que es ese hombre. <risa> <risa> que me compra las acciones, me las deja por el piso y después cobra el bono de ejecutivo y se manda a cambiar. Es como... Es como que de verdad es una cantidad de, eh, de, de acciones que se toman en un, cort, en un plazo de tiempo tan corto que la única opción que tú tenés para poder como justificar este tipo de cosas son una de dos. O alguien quiere literalmente quemar Unity. ¿Cachai? <risa> o literalmente este weón bueno, es como es como una célula terrorista que un riel plantó y le pagaron <risa> hombres, como no sé, infinitos millones de dólares de Fortnite. Para que el weón cagara a la empresa por dentro. Porque no hay. No hay ninguna justificación para que estén tomando decisiones así. ¿Cachai? ¡Oh, qué terrible, dude! Como que esta qué buena que salió y el meme de como... el Cuando sale la weón de Fallout 4, es como a nadie le gustó esto. Apreció. Sí, ¿no? ¡Oh, qué así terrible! Que es que eh, es horrible y bueno. Más allá de cómo la gente, lo, lo ofendida que se puede haber sentido a la gente con las declaraciones de que nos veía con cara de es como, hermano, vos me decís hueón a mí, mira la hueás que estás haciendo, hermano así que hueón, con qué cara weas? entonces eh, sí, pues entonces, literalmente la gente los cursos de Unreal la compra de cursos de Unreal, se disparó pero de la noche a la mañana eh, la gente descubrió no, que de God, la gente popularizando otro, y saliendo la gente a decir oye, supe que, no te gusta un eh, no sé, supe que no te gusta Unity, pero nosotros tenemos nuestro propio motor de desarrollo que hemos estado trabajando, no el de Rusia <risa> no el de Rusia, sino que nuestro propio motor de desarrollo o la gente diciendo literalmente a ¿te ¿acordáis que tú tenés Source Engine 2? <risa> Sería un muy buen momento para liberarlo ahora así como... Claro Eh... ¿Qué, ¿qué más querés que te diga? es mm. probablemente una de las noticias que va a ser como más y más, más vigia, como yo no sé cómo puede salir Unity de todo esto aparte porque incluso aunque echen a este tipo que se mandó hasta cagada, la empresa casi está al borde de de, de la destrucción. porque si bien eso toda la gente no va a dejar de ser Unity de la noche a mañana sobre todo en los proyectos que están activos ya no hay un incentivo como existía antes de como por decir, ser un real para esto, pero a lo mejor Unity me funciona más como esto. No, derechamente Unity casi fue borrado el mapa. Bueno, hubo una, un, todo, todo un tema de una cancelación social con, con el tema. Pues. Aparte que hay que pensar también que las empresas que usan Unity lo ven como un factor económico también. Pues. Porque eh, tenéis que literalmente balancear. Es como, ok, me hago mala fama si sigo trabajando en Unity, pero a la vez me va a costar plata por eh, mover el proyecto a otra plataforma también. Entonces, todas las empresas que trabajan con Unity van a tener que empezar a balancear este tema. ¿cachai? Sí, no, sí, definitivamente, como yo te digo, no es como que la gente de la noche a la mañana eh, el, el uso de Unity como motor de desarrollo va a bajar al 0%, sí. Pero claramente. Hay, va a haber, tú vas a ver una, una tendencia que se va a marcar desde ese día en particular en adelante, como la gente va a dejar de usar Unity, pero aunque sea por Totalmente. un tema de prejuicio, pero eso es lo que pasa cuando tú tomas un, un, un, un elemento como este, que es básicamente una, una tragedia de PR. Claro. ¿Te das cuenta? Porque incluso hasta... Y más de una, porque no sola, no solamente el tema de las declaraciones de este compadre, sino que no, la compra de Source también. Exacto, sí. entonces es como, ¿cómo te recuperáis de esto en un futuro? Incluso aunque todo un la persona, eh, es como, todas las cagadas que se han mandado Blizzan en el último tiempo, palidan, O sea, sí. van, van casi al mismo nivel. De lo, que está mismo nivel. Sí, sí. Bueno, lo único que le falta es que el weón de del CEO de Unity sabe que se tomaba sí. la leche materna de las compañeras en la pega. Mm. Claro. Claro, algunos sí. dicen que esta crisis Inclusive se compara con la crisis de Chernobyl o sea, Si Chernobyl, Chernobyl pero Hubiera sido un desastre comunicacional Sería este sí. el claro. que Chernobyl, Igual Le taparon en concreto Y la weá Ahí quedó Esta weá, yo creo que no hay suficiente cemento en el mundo Para tapar lo, lo que, el hoyo El cráter que quedó en esta weá ah. Sí, bueno. El efecto, el efecto de redes sociales hoy en día es complejo. Es que, pues, es que no, no es un tema solamente de que hayan cancelado Unity porque se portó feo. Pero el hecho de que es un riesgo. Es un riesgo a nivel de producción. Asociarse con Unity. No porque, sí. no porque, alguien, no porque el CEO dijo cosas feas. No porque el CEO me dijo que es un weón. Sino más que nada porque como producto no te da confianza. ¿Cachai? Yo no puedo trabajar claro. con un software que está asociado con una compañía que me va a instalar 50 barras en el navegador y que a cada rato me va a salir como el monoculeado ese morado y decirme, ¿quieres que te lea tu correo? Y es como, no, gracias, por favor, no. Y tampoco podía exponer a tus clientes. ¿Te das cuenta? Claro. Exactamente. Pato, o sea, creo que con eso ya, yo, yo creo que le dimos demasiada fuerte y no <risa> quiero darle más. ¿De que pasemos con las noticias de Tenecan ahora? Tenecan, recupera, ¿no? Ya. Salva no, sí. <risa> no, hablando, hablando de Unity, juegos desarrollados con Unity, <risa> eh, vamos a partir con una buena noticia. Porque hay ¿Es? buenos juegos desarrollados con Unity como Cuphead sí, sí. y su DLC The Delicious Last Course. Ahora, la noticia es que The Delicious Lost Course, este DLC de Cuphead, que salió hace dos semanitas nomás, eh, llegó al millón de copias vendidas, al igual que el juego de las tortugas ninja, Shredder's Revenge. ¡Oh, qué bacán! Cuphead, eh, The Delicious Lost Course, llegó al millón en dos semanas y el juego de las tortugas ninja llegó en una semana a la marca del millón de copias vendidas. Así que... Por nuestra parte, que somos fans de, de este tipo de juegos, por lo menos los tres, yo creo que de verdad que es un agrado dar una noticia como esta. Así que vamos, partimos mi sección con, con, buenas, con buenas noticias. Oye, sí, sumamente recomendado jugar tanto Cuphead como las Tortugas Ninja. Eh, a mí me impresiona sí, de que haya llegado sumamente rápido de las Tortugas Ninja. No, no me extraño, pero sí me asombra. De que sí. haya llegado bastante rápido. Es una, una excelente noticia. Mm. Bueno, y ya que estuvimos hablando harto de rumores eh, en las noticias del Pato y del Medaru, eh, surgió el rumor, alguien filtró, si no me equivoco, eh, la noticia de que podría estar Netflix trabajando en una adaptación live action de eh, Pokémon. Ahora, obviamente las conjeturas iniciales estaban relacionadas con lo más cercano que hemos visto, que es eh, Detective Pikachu, pero aparentemente no estaría relacionado de ninguna manera según eh, Illuminerdi, que es la persona que filtró esta información. Eh, obviamente esto viene de la mano de que, lo mismo, lo mismo de Nintendo comprando esta compañía de animación. Hay muchas empresas y hay muchos proyectos que están viendo esto como una oportunidad de asociar sus franquicias a proyectos de animación, con Netflix, con otras plataformas, etc. Ahora esto, como decía yo, es un rumor más que nada, pero la verdad es que conociendo Netflix no me extrañaría que estuvieran pensando en hacer algo relacionado con Pokémon. Ahora lo raro de esto es que sea live action. Eh, a mí no me asombra en lo más mínimo. <risa> sí, la verdad es que es una es una noticia rara. Vamos a estar actualizando obviamente si es que es esto, si es que esto se confirma, pero la verdad es que Conociendo a The Pokémon Company... Hasta que no haya una noticia oficial... Es raro que tengamos algo más relacionado con esto. Mm. Hablando de... Netflix y adaptaciones de videojuegos... También... Tuvimos la semana pasada... El estreno y las primeras recepciones... De la serie... De Resident Evil... Ocho capítulos De esta nueva adaptación... Y Metaru uno estaba contando algo detrás de, de Bambalinas, también relacionado con un actor, que es el actor de, de Wesker, sí. que no tenía ni siquiera idea de que Resident Evil era un videojuego. Ahora, eso nos da a entender, obviamente, por qué las primeras recepciones de la serie han sido tan malas. Y yo he visto videos, de la, yo no lo he visto, pero he visto videos de la cuestión en Twitter y realmente es una cuestión abominable. O sea, todo ah, vimos los trailers. Todos vimos los trailers. Cachamos que ya había como cosas que tuvieron como más o menos rara. Y eh, bueno, el hecho de que todo parte porque supuestamente están desarrollando una droga para combatir la depresión. Ya era como... Ya. O sea, no somos quienes para criticar el concepto de la libertad creativa. Pero quizás a veces hay que considerar que si estáis trabajando con una fuente, una fuente tan reconocida y con una historia tan establecida, ¿cuál es el punto de tomarse libertades creativas y asociarlas a un nombre si al final el nombre solo está de turno? Exacto. Obviamente esto está mucho más relacionado con lo que fueron las películas de Resident Evil, que tampoco tenían mucha relación con los videojuegos al fin al cabo. Eh, pero bueno, la recepción, por lo menos de parte del público, en las plataformas, bueno, la gente que sabe de este tipo de plataformas, como Rotten Tomatoes, como Metacritic, sabe que hay dos secciones. Está la parte de los reviews especializados, técnicamente, Especial. en las que no está tan mal. No está tan mal, está como en el 50%, más o menos. Pero en y la bajando. parte de la recepción del público, y bajando, en la parte de la recepción del público en Metacritic está entre 1.5 y 1 a ese nivel o sea estamos hablando de realmente un desastre, un papelón como diría Sí. mira, sí. Estoy, estoy, estoy revisando sí. en la actualidad de que por Hasta ejemplo el, el, vivo. Sí. Estoy, <risa> bueno, estoy colocando de la película que ahí estuvo un 44 déjame revisar el, aquí está, Resident Evil 2022. Resident Evil, meta-score de 53 y use-score de 1.6. Dios mío. En vivo. Oye, lo único que voy a agregar a esto es que la gente literalmente está diciendo, hoy en día es como, quizás juzgamos las películas de Jovovich de una forma muy, muy negativa, porque no sabíamos lo que, no sabíamos es que... lo mal podía ponerse. No, o sea, es que... que... Igual, los, los, los puntajes de Metacritic como que son súper subjetivos, a veces están súper volátiles, son super, eh, se pueden manipular mucho. Pero por ejemplo, la, la película Welcome to Raccoon City en Metacritic mm. como de usuario tiene 3.6. Mm. Ya. Yeah. La serie tiene 1.6. <ríe> a eso habla, es que literalmente es no, el efecto, no, nadie tenía idea que esto era un videojuego. Es como, es eso, básicamente. Es que no, no sé, mira, yo creo que... Yo creo que va de la mano con lo que hemos hablado siempre, no quiero hacer un disco rayado, pero es lo mismo que pasa siempre, estamos hablando de cómo trabajar en una adaptación. ¿cachai? Hemos tenido muy buenas adaptaciones, no voy a decir de qué, pero win-win, lo que se ve no se pregunta y eh, hemos tenido muy malas adaptaciones y siempre la tendencia es a lo mismo las malas adaptaciones son están hechas por gente que no tiene interés en el material fuente claro es, solamente están tomando el nombre de una franquicia para asociarlo a un producto y que se venda solamente por ese nombre con una con una conexión súper vaga para que la gente que es por ejemplo fans diga oh a mí me gusta esa franquicia, la voy a ver porque me gusta esa franquicia. Y el público general diga, wow, se ve brillante. Y es como cuando le, le, le agitáis la llave enfrente de una guagua, y diga, oh, la voy a ver cuando esté aburrido viajando en un búho a la costa. ¿Cachai? En eso va a terminar. Y es como literalmente eso. Sí, porque al final... Al final la misma pregunta de siempre ¿a quién va dirigido esto? ¿a los fans? los fans no van a ver esta wea. ¿por qué habrían de verla? no tienen mm. nada de la franquicia, no hay nada quizás ¿no? el morbo el morbo de ver qué tan mala puede ser y el público general mm. ¿por qué va a ver mm -hmm. esto? si tenéis mejores weas que ver que esto entonces no, no, no termináis produciendo un producto porque está es un producto ¿Cachai? Y se desarrolla específicamente claro. como tal. ¿Quién va a ver esto? ¿Quién va a querer consumir esta weá? Nadie. Es que, bueno, estábamos, estábamos hablando del tema de, por ejemplo, las libertades artísticas de alguien que, por ejemplo, se pone en el rol de interpretar una, un personaje conocido. Cualquier cual sea... Y en el caso del personaje, del actor de Wesker, el compadre no, no tenía idea de cuál era la fuente. ¿cachai? Entonces él decía, bueno... Eh, prefiero no tener una preconcepción del personaje para poder hacer lo mío. Pero la verdad es que, ¿dónde, dónde pones tú el límite? O sea, al final, es, eh, es realmente ese personaje. Si no tení, si el actor no tiene idea de, de qué se trata el personaje, es como que agarráis cualquier cosa. ¿Cachai? Te agarré de cualquier cosa para hacer esta, esta obra. Y al final, si no tiene nada que ver, es como, ¿para qué se llama Resident Evil? Entonces, eso, ¿cachai? Porque al final. Eh, ¿Cuál es el punto? ¿Es como para evadir impuestos? No, o sea, lo, lo más probable es que, al igual que pasa con las franquicias de comida, por ejemplo, que la gente quizás no tiene idea de cómo funciona, pero tú tenés plata y tú querías abrir, no sé, una cadena, una cadena de. No sé, pues, quería abrir un McDonald's en Chile. Punto tú. No es, como, no es como que ven. O sea, tú te comprás la franquicia y lo pones tú, pero te, como que tenés. Al final. Es como alguien con plata que viene y compra la franquicia y casi, casi que, dependiendo de la empresa, obviamente depende de ella si así lo que queréis con ellos o, o tenéis que seguir ciertas reglas, ¿cachai? La mayoría de cuando compréis una franquicia tenéis que cumplir ciertas reglas, pero en el caso de otras es como, bueno, compraste la franquicia, a lo, lo que queráis con ella, ¿cachai? En este caso yo creo que alguien con plata agarró la cuestión y fue como, bueno, vamos a adaptarlo como se nos canta y probablemente quien tenga los derechos de Resident Evil, no, no sé si será Capcom en este caso, probablemente sí, pero no sé cómo lo habrán hecho con el tema de las películas. Quizás los locos que hicieron las películas tenían en alguna parte los derechos y ellos vendieron los derechos para hacer esto. No sé, es una cosa muy rara. Mira, al final de cuentas, como estamos entrando como todo en esta política de que, por ejemplo, PlayStation quiere sacar muchas series... Eh, llevar todas las series a la, a la pantalla, crear un imperio de multimedia, bla, bla, bla, bla, bla. Pero en la medida que sigamos cayendo en estos problemas, en este tipo de adaptaciones, lo único que va a pasar es que vamos a tener una película buena y 50 malas y la gente va a seguir hablando de que todas las películas, todos los productos asociados a, a videojuegos van a seguir simplemente existiendo en el mundo de los videojuegos. Y cualquier cosa claro. que salga buena y disfrutable y consumible, de hecho, más que disfrutable, consumible, va a ser como la excepción a la norma. Mm. Sí, claro. En, en ese sentido creo que eh, Capcom, como que está dando demasiada libertad a sus licencia de, para películas y cosas así, y le han resultado horribles. Y ahí tenemos sí. por ejemplo Sega que se dio Sonic y por lo menos Después de varias críticas lo hizo bien <risa> Y ya lo sí. ha he hecho bien Dos veces por lo menos mm. yo, eh, yo sí, Pero, sí, pero por ejemplo Nintendo aprendió una sola vez Y no lo hizo nunca más hasta Ahora que tengo 20 ahora, años el reintento yo creo, que, <risa> años. yo creo que Nintendo Ve una wea así y cancela La película Dice <risa> pa' ¿Para qué? Mm. ¿qué ganáis? ¿cachai? ¿qué voy a lograr conseguir con esto? ¿cachai? hasta haber hecho el parque de, de diversiones de Super Mario World tiene mejor recepción que hacer una película mira, porque, chiste, totalmente porque de nuevo si, si vamos como a la, a la misma dinámica siempre de como ya, llevar un diario o sea un libro por ejemplo a, la, a una película, hay una dinámica o un cómic, ¿cachai? ya porque el medio está limitado, etcétera etcétera, etcétera pero los videojuegos no están limitados Como está un libro, al contrario Siempre los videojuegos van a tener una experiencia Que ni un libro Ni una película pueden entregar claro. ¿Te das cuenta? Mm. Entonces es como ¿Para qué? De nuevo, ¿a quién claro. va orientado esto? ¿A los fans de la serie? ¿A los fans de la franquicia? Ya, porque entonces tenéis que crear algo que vaya Genuinamente a ser los fans Que los fans puedan disfrutar no a la mamá del fan, no sí. al papá del fan no a la tía que toma vino y se levanta Ajá. las tres Sí, en el fondo no, no me hagan un remake de mi serie de mi claro. franquicia es que, bueno, el, otro de los propósitos puede ser encontrar gente nueva encontrar público nuevo, pero el público nuevo va a ver esto y al público que le guste esto no necesariamente le va a gustar el juego porque son cosas muy distintas no sé, porque yo digo por ejemplo Star Kane, yo dudo que mucha gente haya terminado jugando League of Legends por haber visto Kane. ¿Cachai? Yo, mira, yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? Yo creo que no, porque yo creo que en el momento que instalaste LOL, eh, como todo el desodorante que había en tu casa se fue. <risa> ¿Cachai? Y la gente dejó de seguirte en redes sociales y, y empezaste a hablar cada vez más golpeado, ¿cachai? Entonces, no, no, yo de verdad, yo siempre me iba diciendo, no, yo jugaba, digo Legends antes del Arkane, es como nadie, nunca. ¿Cachai? El tema va en eso, ¿cachai? Yo, mm. yo creo que existe hay, hay una posibilidad y se ha demostrado, The Witcher eh, eh, Castlevania Castlevania, pero no necesariamente animado, porque animado Captured. tenéis libertad porque es sí. que animado tenéis mucha más libertad, pero por ejemplo la, la película de Sony, la serie de mm. The Witcher, esta película que existió de Prince of Persia que también es sí. buena sí. pero es buena, eh. buena porque no es mala eh, buena por la razón equivocada. Claro, es buena porque es disfrutable. Es una sí. película entretenida. Y podéis verla sin el juego. Buena por descarte casi. Pero por ejemplo, si nos vamos, y esto le va a doler es, que al por, es que por eso, es, es que Pris Specia es buena película, independiente que sea Pris Sospecia. Ah, y claro. es como la misma fórmula que usó Sonic. Pero y está, le va a doler al Tennegan. ¿Se acuerdan de la película de Monster Hunter? Oh, oh. No. Ya. Yeah. Precisamente no. por eso. ¿cache? Nadie quiere eso. O sea, Mila mi, mi, Jovovich y videojuegos no, no, no son buena combinación. Bueno, Se es supone que Mila Jovovich no, está. Mira, Mira, Resident Evil, como está en, el, en los 90 comparado con ahora. En fin, yo, yo creo que dejémoslo, dejémoslo morir, sigamos adelante. Güey, para que no nos dejémoslo, dejémoslo morir. Un par de sí. viejos yo, yo diciendo no Si nosotros vamos a tardar, terminamos las dos y media. Mira, ya has visto. <ríe> Sí, ah, bueno, me quedan poquitas noticias, así que lo, lo vamos a matar relativamente rápido, pero las noticias que me llegan son buenas, así que lo vamos a, matar, lo vamos a terminar bien. ¡Vamos! Recordé, recordemos que hace unas semanas hablamos de The Big Festival, que es este festival de videojuegos que se llevó a cabo en Brasil, que está obviamente más orientado a desarrollo de videojuegos que, bueno, a celebrar videojuegos y cosas por el estilo. Pero la noticia tiene que ver con The Eternal Cylinder, que es un juego chileno desarrollado por Ace Team, eh, que fue reconocido en The Big Festival como el mejor juego latinoamericano del año ahora, es Ace Team <ríe> cuando estábamos hablando con el pato de esto es como decir eh, Brasil quedó en el mundial, es como, es como obvio ahí es, ahí, es, ahí, es, ahí es la talla yeah. sí, es que bueno, Ace Team es un referente a nivel latinoamericano de desarrollo de videojuegos no hay nada que hacer así que no es de extrañarse que un juego desarrollado por ellos haya quedado nominado y reconocido como el mejor juego latinoamericano del año así que, bacán igual por ellos bacán igual por ellos, bacán por el desarrollo en Chile así que sí. es por ese lado, súper súper súper bien o sea, es innegable el talento que tienen los chicos eh, sobre todo a nivel visual y experiencia de juego, siempre intentan hacer algo distinto tienen al eh, un, un excelente título en ese sentido y sí. ya ha, ha sido reconocido en varias partes. Así que muchas felicidades sí. al equipo de Steam Ellos carrean. Sí, carrean. Ver, <risa> Ellos, <risa> carrean. Carrean, Ellos duro. carrean. Ellos son el 50% del negocio de <risa> videojuegos en Chile. No. Sí. <risa> Mira, te a pasar, voy a pasar. <risa> no, no, <risa> no, pero, pero sí, Steam ha puesto en terreno, ha puesto el, eh, a Chile dentro del, de la brújula en cuanto se habla de desarrollo de videojuegos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Más, bueno, y estas noticias, eh, ahora vamos cerrando. Que nos, quedan, con... que nos queda poco tiempo, que nos queda poco tiempo. Vamos, vamos. Que nos queda poco tiempo. Vamos cerrando con eh, noticias relacionadas con el mundo de la música de videojuegos. Y obviamente, eh, me gustaría reconocer estas dos noticias. Uno, por un lado, de eh, eh, Mick Gordon, con, que es el reconocidísimo compositor de Doom. Eh, quien revivió musicalmente digamos la, la, exper la experiencia de Doom eh, se está haciendo paso en la música digamos la música tradicional por decirlo de alguna forma, que yo siempre avalo a que esto se haga, que haya esta conexión entre la música de videojuegos y la industria musical más tradicional es decir el rock, el pop, el metal eh, otros géneros ¿Y eh, cómo es así? Bueno, él ha estado colaborando con algunas bandas, había hecho una colaboración con una banda que se llama Mo Monuments, que es obviamente una banda de metal, pero ahora también hizo eh, otra colaboración con una banda que se llama Motionless in White, que son dentro del mundo del metal es una banda conocidísima, es de esta nueva camada digamos de metal moderno, eh, que sacó un disco nuevo y dentro de las colaboraciones que tienen en este disco, tienen este temazo con Mick Gordon. Así que, bacán que se estén dando estas colaboraciones entre gente del mundo de la música como mainstream, por decirlo de alguna forma, y compositores y músicos de la escena del mundo de los videojuegos. Así que, bacán por Mick Gordon y bacán por la música de los videojuegos. Eso por un lado, y por el otro lado... Eh, un músico mucho más independiente pero de que ha logrado bastantes cosas es Masterboot Records que yo lo sigo hace rato lo, lo, lo conocí porque hubo un tiempo que en Bandcamp él estaba en el chart número uno de metal siendo que él hace chiptune metal que es una novedad es una cosa que te juro que a mí me alucina eh, hace años, años que viene eh, en los charts de, de Bandcamp y obviamente en charts de Spotify también Haciendo cosas tanto así que hace unos años lo contactaron y lo, contra lo, lo contrataron, entre comillas. Hicieron una alianza con él de uno de los labels de metal más conocidos Que si no me equivoco, no me no acuerdo cómo se llama porque hay varios que son, tienen nombres parecidos pero que si no me equivoco es Metal Blade Records. Y eh, obviamente al, al estar eh, en alianza con esta, estos labels le dan beneficios tales como tocar en Resurrection Festival eh, este año que fue en España. Es un festival de metal enorme en España, con muchas bandas muy conocidas. Eh, y este compadre, como está relacionado con mundo de los videojuegos, también toca covers de música de videojuegos, arreglos, más, más cercano a lo que hacemos nosotros como, como arreglistas de, de música de videojuegos, es decir, eh, bandas como Power Glove, bandas como eh, Pokerus Pro, y los Ludópatas, todos los que estamos haciendo más o menos las mismas cosas acá en Chile. Y este compadre subió un video tocando Bloody Tears en Resurrection Festival. Así como BGM en un festival de metal grande. que Te juro que es una noticia que me, me llena el corazón. Así que está el video ahí, lo, lo vamos a compartir. Eh, véanlo porque de verdad que es una cosa que yo creo que no había visto antes. Si no me equivoco, Power Glove ha tocado antes en Bakken, pero... Eh, nunca he sido como frontliner, nunca he estado así como en, lo, en los nombres grandes. Siempre en estos festivales, en, sobre todo en el Backing, que, es, que es, es como el festival más grande de, de metal que hay en el mundo, están los dos escenarios principales y hay otros escenarios chiquitos por los lados en los que se suelen presentar otras bandas más chicas, bandas que tienen, no sé, pues son como del tamaño de, de Powerlock. Pero la verdad es que este compadre a mí me alucina y me alegra mucho que haya estado en este festival. Así que, bacán. Muy recomendado que lo chequen, tanto en Batcam, en Spotify, en Instagram, YouTube, todo todos lado. Buena, buena, buena. Igual es bonito e importante, como que de a poco eh, es, se, se va, no sé si normalizando, pero sí se va abriendo mm. bastante escena al, al BGM, al, al público general, y eso es bastante impresionante. Sí. ¿Quién era que en la creo que era? O en Dreamfield, no, no sé, uno de estos festivales grandes que salió, que subió a cantar y como tenía temas de videojuegos los cantó. Era Ay, no me este acuerdo. No, ah, la cantante de, de Simple and Clean, de Kingdom Hearts. Ah. Eh, me acuerdo ¿Cómo? No, ¿Cómo se llama? Gigarutada. Eh. Ah. Sí. Cabros, ¿qué quieren cantar ahora? Una de, salen, una, una, una de... Una de <risa> Sí, y se sacó un cumbión. Un cumbión. Bueno, esas son las noticias del día de hoy. Faltaría la editorial del pato, ¿no? Sí, y justo, justo sí. metió en el remedio ahí de, también de PlayStation. Ahí ¿no? la va a meter a la cola de la de. <risa> ah, ahí, la editorial. Ahí la vio el pato. Sí, sí, la vi. Bueno, parta partamos con la editorial y después partimos con la no editorial. <risa> eh, PlayStation anunció que va a generar un programa llamado PlayStation Star, en el cual celebra la lealtad de los jugadores. Y eh, esto va a estar habilitado durante el segundo semestre de este año, en el cual va a hacer que los jugadores participen mensualmente en objetivos. Tales que sean, por ejemplo, jugar un título durante cierto tiempo, platinarlo, e intentar hacer un, un desafío en particular. Y con esto va obteniendo puntos en los cuales pueden ser canjeados por artículos coleccionables digitales. Oh. Entre estas oh, se encuentran no sé. eh, personajes de juego clásico PlayStation, eh, artículos eh, eh, y demás en los cuales van eh, aumentando y se van colocando en tu cuenta. Bacán. Mientras no sean NFT después, todo bien. No quise mencionar NFT porque sonaba, pero no, no lo expliciten. Así que. Sonaba, son, su, su, su, su, suena como que va ya, pero esperemos que no. No, no pero son coleccionables como los lo de Steam. Bacán. Va a apuntar más a eso, yo creo. Y ahora sí, Betaru. Ya, yeah, esta noche salió como hace dos horas, así que la tiro ahora nomás. Oye, eh, hablando de PlayStation, eh, una persona. Eh, de, demandó a, a Sony Porque Según lo que dice la demanda Escondieron un defecto En la consola en la, Específicamente en la Play 5 Que genera que los juegos Se cierren y se pierda el progreso ¿Ya? ¿Sí? Ahora ¿Eh? Eh, La verdad no sabría decir como Para los que no sepan La Playstation 5 salió hace dos años <risa> no, uno no oh. se da ni cuenta Y en dos años todavía no, no he visto ni siquiera una en persona Así que no... Yo sí, ¿Qué? pero... pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por porque, porque tengo amigos te... que trabajan en tiendas de videojuegos Porque entonces, se toca IVA como... Porque se toca IVA, sí oh, -Oh. No, la verdad Mira, según lo que me indican los reportes Es una weá súper rara que pase Entonces no es como que haya un defecto Como lo que sí pasaba en las consolas en antiguas generaciones que se sobrecalentaban y pasaba ese tipo de cosas pero esto es algo que está atado específicamente a un problema de software y no de hardware por lo cual pasaría única y exclusivamente con ciertos juegos pero obviamente la demanda no va a pasar más allá de una noticia y quizás realmente no va a haber muchos reportes al respecto no, pero posiblemente se le pasa a que arreglenlo para que no vuelva yo creo que la verdadera noticia es darme cuenta que han pasado dos años desde que salió la Playstation 5 oh, se me olvida que los últimos dos años no cuentan no, 9x3 sí. Sí. en fin uh, bueno entonces ya con estas noticias damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza sí. muchas gracias a todos los que nos vieron Vamos a dejar el comentario de, de Takari porque dice que a los gringos les encanta poner demanda. Sí, pues todo se arregla con demanda. Sí. Muchas gracias a todos los que nos vieron a través de Twitch. Recuerden que estamos todos los lunes a contar de las 7 de la tarde. Eh, y ahí nos tratamos de que sea una hora, pero de repente nos extendemos bastante. <risa> y, eh, Había muchas noticias. Claro. <risa> Y obviamente nos pueden encontrar después en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar en redes sociales como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y aparte recuerden visitar nuestra página www.paua.cl donde podrán encontrar todo el contenido que nosotros hablamos en, eh, en forma bastante más amigable. Y ahí pueden encontrar diversas noticias relacionadas con videojuegos, cine, tecnología y mucho más. Recuerden que estamos. Eh, pronto estamos realizando un concurso por entradas. Ahí pueden encontrar en la página todos los detalles para ir al circo en Mombasa. Tenemos ahí entradas bueno. dobles, varias para que puedan participar si están interesados. Y. Chicos, sus redes. Arroba Tenecan en todos lados. Arrobar Metalupe en todos lados. <risa> y con esto nos despedimos. Oh. Nos estábamos... ¡Ah! ¡Dale! Oh, una, una última cosa un que voy, a, voy a subir un cover. Voy a subir un cover muy bacán el viernes. Así que atentiza a mi canal de YouTube. Eso es lo Bueno, bueno, buena, Entonces, ya <risa> ahí estén atentos a las redes de Tenecan. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, chicos. Chau, chau. Chau. Cuídense y tomen harta agua en agua o mate, también sirve